Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a eFootball 2023 Nueva actualización, ¿vale? Tenemos aquí campaña de carnaval Y un montón de cositas Ok, nos dan Un presente, nos dan un regalito Brasil, ¿vale? Luego hay experiencia y tal monedita ¿vale? objetivo de campaña y tour Así que ahí lo tenéis Las instrucciones, los acuerdos factibles gratis los bonos de inicio de sesión especial ¿Vale? Hay que conectarse todos los días Siete veces ¿Vale? Una semanita Para completar la campaña de carnaval ¿De acuerdo? Y ahí tenéis regalitos eh, Pues estupendo Vamos a ver Tenemos aquí un montón de cositas Aquí de regalitos Pues vamos a descubrirlo. Esto lo marcamos con Todo como leído Ok Y aquí estamos con los regalitos tenemos del equipo de Guadalajara, de México, un saludo para México otro aquí para Brasil, un saludo para Brasil aquí con el Manchester United, un saludo para los ingleses del Manchester United o aficionados también, en este caso aquí una disculpa de administrador, nos dan 10.000 GP aquí 30.000 de experiencia de entrenamiento otro país de 10.000 y otro 10.000 por ahí pues nada, recibimos todo, ¿vale? y ahora vamos a ver estos jugadores a ver lo que nos toca Ahí Ok Venga Ahí tenemos ya varias cositas Aquí, en el Football World A ver, un momentito, aquí eh, A contrato, ¿no? A ver, contratos para contratar a los jugadores, vale Ahora ahora lo miramos a ver Tengo por aquí otra cosita ya ver algo más O son esos tres los del contrato, sí, yo creo que sí Vale, aquí también hay unos pads de entrenadores. Vale, ahí va diferentes cositas. Venga, vamos a ver los, los que nos tocan. Jugadores especiales. Aquí tenemos uno de Brasil, otro del Manchester y otro de Guadalajara. Ahí lo tenemos. Vale, vamos a empezar por, por Guadalajara. Que soy el primero que nos ha tocado. Venga, vamos a ver. Ahí tenéis a Vega, a Alvarado y a Mozo. De acuerdo. Son las mejores que tiene el Guadalajara Ahí está Vale, gratis Y bueno, no sé qué pensáis de la noticia de lo del Barça Que merece un castigo el Barça Sí o no, dejadmelo ahí en comentarios, ¿vale? qué os parece la noticia Y cuál sería el castigo, ¿vale? Si debería de bajar a la segunda o la tercera O a ver qué pasa O si lo echan una temporada O tres estrellas, es lo malo Pero bueno, ahí la tenemos, ¿vale? Okay. Espero que no me salte el copyright Con la musiquilla esta de discotequera O marchosa Y ahí lo tenemos ¿Vale? Calderón ¿De acuerdo? Lateral izquierdo Nos ha tocado Bueno, tres estrellitas Un 75 Si lo mejoramos y tal Pero bueno ¿Vale? Pues ahí lo tenemos Mira, pues continuamos Tenéis la banderita de Mico De... El Guadalajara, ok. Punto de progresión y todo. Lo que mejor tiene el pase bombeado, balón parado, efecto. Velocidad, aceleración, potencia de tiro y resistencia. Y bueno, luego el dominio del estilo de juego del equipo está muy bien, ¿eh? Ahí en balones largos y todo, un 90, muy bien. Mira, pues estupendo, vamos por lo otro. A ah, por pues el de Brasil y el de. Aquí ya no, no nos costaría hacer moneditas. Vamos para atrás. Y vamos a por el del Manchester. Mismamente. Vale, jugador gratis. A forlán Madre mía, forlán Digo forlán ¿todavía está en activo? No creo. <ríe> Se retiró ya. El Lao y el Kagawa. Yo creo que estos son antiguos. Venga, vamos a ver. Vale, ahí los tenemos. A ver qué nos toca. Ok. La noticia tiene miga, ¿eh? El asunto lo, lo han cogido con el carrito del helado. Bien, uno de cuatro estrellitas. Una vez que nos toca. Darwin. No sé ni quién es Darwin. El de la evolución de las especies. Otro Darwin no conozco. Ahí lo tenemos. Vale, un delantero centro. Bueno. Núñez. Ok. El mancha, te parece... Latino English League, ¿vale? Ok Uruguay, Uruguay Sí, sí Es uruguayo Bueno, la aceleración está bien Luego la, el dominio del estilo de juego del equipo ya lo tiene más bajo El otro sí lo tenía más alto, tío Este al final Pues se atanga un poco, pero bueno Ahí este sería... Delantero, centro Bueno, ahí vamos con él <ríe> Ok, para pa nuestro equipo Vale Vamos para atrás Y vamos a ver Uno de Brasil, a ver cuál nos toca, tío Roberto Carlos molaría un montón Ok o Ronald, Ronaldo Nazario También molaría, pero bueno, el que sea Así nos toca uno bueno hay nueve, tío Así nos toca uno bueno, hombre Venga, vamos Vamos, chavales seanme suerte Ahí, que me toque Roberto Carlos Ahí Lo vamos a hacer ahí Lateral izquierdo <ríe> Toma, de cinco estrellas Bien, bien, bien A ver, Cafú Cafú, tiene toda la pinta Míralo, míralo Este lo conozco Eso lo adivina Cafú, bueno, no toca en defensa Vale no fuera preferido a Roberto Carlos Pero bueno Tenemos a Cafú Ya tenemos a Cafú y a Romario, eh Que tengo también a Romario Ojo con eso Legendario Toma y... Que nos ha tocado a Cafú Estupendo Vamos ahí, chavales Migo, pues ya se han acabado los premios, ¿vale? Luego tendría por ahí siete más de tres estrellas Pero... Eso no lo suelo sacar, ¿vale? Ya... Y para la ficha para fichar guardiola no tengo, no tengo monedita Pide 500 monedas Vale, así que bueno Vamos a ver qué tenemos por ahí Ok, había algunas misiones que tenemos que hacer Aquí Vamos a la campaña de carnaval Marcar gol en partido de evento de turno Liga de fútbol, ¿vale? Y en evento de tour. Muy bien. Partido, equipo ideal en el fútbol World. No sé si habrá el de National Team, no sé si podremos entrar ahí a... A ver, dejará. National Team. Vamos a intentarlo. Actualizado el juego, ¿vale? Todo completo, 51 GB, Poco a broma No sé ni con qué equipo voy. vale, Voy con el mío, ok Debería de poner ahí Estrategia, a ver Un momentillo ah, Ok, que puse ahí Al último Vale uh, A ver Si los podemos cambiar entero Información, estilo de juego de equipo. No, esto no. Mm. No. Ataque rápido. Voy a poner por la banda que me gusta a mí, por ejemplo. Vale. Quería hacerla. Para que me cambia el equipo entero. Pero no sé cómo A ver, aquí, selección automática A ver si me lo cambia Por estadística ¿Qué os parece? ¡Buah! ¿Qué me va a poner ahí? A Messi, al Mbappé Me va a poner aquí toda la peña ¿A ver? Madre mía ¡Bosu! Tenía mi equipo ahí todo preparado Pero bueno Por mono y por jugador estilo de juego 400, 2.500, Esto Estaría bien, Romario nos falla Romario ahí es un maquinado ¿Qué pasa? ¿Le tiramos con esto? Bueno, el Benzema que se nos queda afuera, Pero bueno, vale A ver Tenemos reserva al Núñez que no ha tocado ¿Y qué fue? donde lo tengo? Calderón, Álava, Militao a Gonzalo Ramos... Todos estos tengo, eh A Van der Bar también lo tengo Algunos Fernández Algunos Fernández creo que lo tengo repetido Y todo Acá a Cavani también lo tengo ahí, potente Rodrigo repetido también Bueno, pues no veo al... Al Cafú A ver... Ah, lo si sí está aquí Vale, vale Que me ha cambiado todo Pero bueno no ha dejado aquí la reserva Vinicius y Benzema Venga, yo creo que puede ir bien por aquí el partido Vale... Vamos a ver, a ver, ¿quién nos toca? Levin, Le he puesto al final Vamos oh, a hinchar de Metagola Entonces Pero nacional Team no tengo yo, tío ah, Mira, a Messi vestido de blanco, chavales El fútbol que da mucha huerta <ríe> Y a tripiar. Menudo el tripiar. Pues eso, que no sé lo que pasará hoy ahí con, con lo del Barça. Vamos a ver la liga ahí como... ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y qué es lo que va a dejar de hacer? Ahora ves cómo actúa. De acuerdo. Porque la cosa parece grave, ¿eh? Quieren sacar hola, el foco la De ahí de atención Pero la de No han pillado Con el carrito del de lado de Comprando este árbitros Eso hola, no puede suceder Chavales El que la ha hecho de las las Que las lo pague ya ha, ha sido la el, el la presidente O el que de sea o... equipos, de su historia, Porque de hay, mucha ¿eh? hay, hay mucha gente implicada ¿eh? hay mucha gente implicada Venga vamos lío, Chavales Vamos a centrarnos Odio Que van solo Mi Oh, Dios que no lo he visto yo esto Ya, sí, ahora no puedo Liberación de comando No, esto no es Pantalla del partido Esto no es oh, Dios creo que van solo eh chavales Tres jugadores Aquí, controlado por el usuario Uf, bueno más Día que no lo podía cambiar Venga Cámara amplia dinámica Duelo, esta es más cerquita Esta no la de estadio, esta es más lejana Esta está muy bien de alcance, lejana, amplia Transmisión en directo También mola, ¿eh? ¿Hacemos una retransmisión en directo o qué, chavales? Venga y La camarita El sonido como vamos, bien, ¿no? En streaming, ahí, ahí, ahí Perita. Pues nada, yo creo que nos vamos a ir, ¿vale? Venga Vamos para adelante Ahí vamos Ay, no he podido Está... Así me... ¡Bah! ¡Oh! ¿no? A ver si me habitúo a esta cámara. Que no estoy muy acostumbrado a esta cámara, pero bueno. Ya, ya. Mbappé ahí. Ha fallado. <ríe> Venga, vamos al lío, chavales. Eh. Al área pequeña. ¡Toma, brazo! Tony Cross, Toma este le vamos a meter una buena. Ha Siempre Venga a celebrar el chico, ahí, ahí del el mundialito del Madrid, campeones del mundo, de nuevo, poca de nuevo, broma, nuevo, poca nuevo, broma nuevo, chavales. Nuevo, ahí queda momento. eso, campeón de Europa y campeón del mundo, eh. Mucho, ahí queda. ver que lo puede igualar voilà. Esto lo vamos a fundir Creo que son alevines Vámonos a ver. Vuelven a recuperarla Esto qué pase Uy La chile más Terli Terli Terli Buu Lo que ha faltado a Romario Anda, a Romario también vestido de blanco A ver, pues le sienta bien, a ver A lo morenito que es Le Sienta bien el blanco <ríe> Si fuéramos obtenidos a otra vez este A Romario, madre mía Bueno, ahora tenemos al Vinicius Y a Rodrigo Así que poca broma <ríe> Y a uno que viene por ahí en camino También jovencillo Venga, vamos a ver, chavales Voy a, a ponerle aquí un poquillo Ahí ofensivo, ¿vale? Ya, ya Y vamos a hacer dos opciones Toma golazo. Toma golazo, chavales. ¡Gol olímpico! Mírame <risa> qué pasé. Mbappé ahí. Gol olímpico que se va allí para el córner. Y se ponen dos a cerrar. Mira, mira, mira. Mira, mira, El Mbappé. Allá falló. Ahora va a ir París a contra. Contra el Valle. Perdieron. ¿no? Oh, qué golazo ahí el Mbappé de cabeza. Venga, chavales. Un poco nos vamos a. Aunque soy bueno, ¿eh? Es bueno. El cabezazo. Y eso que tienen el defensa. El defensa, el, el Sao este. Poca broma. Mira ahí, Mbappé. Saludando a la afición. Venga, chavales. Vámonos. Vamos a Mbappé. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una pisonadora. Y espera, que todavía no Me voy hasta el fondo. ¡Oh! ¡Oh! Mala suerte lo tenido ahí, tío. Bien, eh, pero tienen que rentabilizar las ocasiones de que disponen. Ah, me ha querido dar este que venía, pero me la ha quitado la defensa. Ahora aquí se le hemos dado al Sterling otra vez. Venga, recupera. Ah, no. Pase allí. Listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, corner. Rápido. Decide sacarlo en corto. Decide jugarla atrás. Un que bien pega. Oh. La ¿En toda la boca? Oh, me la paran otra vez. <ríe> oh, el Messi que falló, en esta, Hombre, no ha sido una parada como me está, tío. Me falló. Eso te lo aseguro. Toma, se le toda la boca, tío Y ahí el portero me ha hecho un parado Venga, vamos Así desde luego es más divertido Está la... La dificultad está baja, pero bueno Lo pasamos mejor, ¿vale? Venga, vamos ahora a un tren Un trencillo Oh, me la han quitado Esto es lo que suele pasar Pues toma ese en el Mbappé se va ancha. El Mbappé no falla. Muy buen rafo este. ¿Cómo no se va a quedar? El Pickford. Pickford, madre mía, le va a caer una goleada. Bien, vamos. controlado bien, el Mbappé. Ha controlado. Me pone defensivo, tío. Me gusta al ofensivo. Vamos. Vamos, Madrid. El o como sube el... lo mío al ataque que no tiene bajar el ritmo ahora. ¡Oh, chavales! ¿Y ese que me dicho, de ¡Madre mía! Falta. ¡Eh, falta! Sí, sí, sí, el ha bueno, bueno ¿Qué, hace, qué pasa, chavales? ¿Barça-Farsa o... ¿O Barça? Le van a perdonar Como siempre y no va a pasar nada ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Yo creo que es aquí dos. le... Se tiene que llevar una reprimenda, ¿eh? Toma, para adentro Romario ahí, bueno Ahí, atento Se la ha pasado el Mbappé No sé si fuera así una buena dupla, a ver El Mbappé-Romario ¿Eh? ¿Os parece, chavales? Mira, mira el Romario ahí Cómo ha ido, pa, lo he visto Y voy a... Póndasela Romario ¡Ja, <risa> muy bien y sí, sí yo también lo digo Maldini venga vamos vale vamos a correr el Mbappé, tío el Mbappé, el Mbappé, el Mbappé que, es que, que corre es que una cacerola vámonos. vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos para vamos otro Va, vamos Que clase tenemos, chavales <ríe> en dificultad fácil vale si no no marcamos tanto vale venga es que no vaya a tragar una buena ¿eh? chaval como es que corre el mbappé han salido goleados casi la hoy ah, no claro oh, si llego pasa a pasar ese velo mira mira Vamos, cross. Cross, cross, cross, cross. Cross. Ahí, bien, bien, bien, bien. Por arriba. Para adentro. Un poquito de respeto a Romario, hombre. ¡Uf! La vamos a echar. vamos a matar a lo menos 12-14. Tendría que se metían fuera huevo, y con esto con de juego, tío. Un hat trick de Romario. Está haciendo un memorable, la verdad, impresionante. Es que sigue con su curva personal contra la defensa. Y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. Eh. Vamos, creo. Vamos, creo que tú puedes. Eh, Vamos, creo. Vamos, creo. Vamos. Eh, a ver si se lo pongo a Romario. Mira, mira, mira, mira, mira. Quería centrar si colaba un golazo Romario ahí ¿eh? de chilena o algo. Vamos, vamos. Hay mucho aquí. Ahí. Ay. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Hostia! Se mete esto, tío! ¡Qué guapa! ¡Me ve la chilenita, como lo he dicho! Romario un fenómeno haciendo chilena. A ver, a ver. El centro de Messi. ¡Toma! ¡Guau, wow, ¡Qué paradón! Ahora del Pizza, tío. Paradón. Ahora está la has currado, portero. Venga, vamos, lío Está bien, está bien. Está guapa. Vale. Vamos a hacer una línea de banda, por ejemplo, yo que sé. ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡No la pilla! ¡Mendí! ¡No la pilla! ¡Ah! ¡Ha hecho Mendy, tío! ¡Que se ha tío! ¡Ay, ay, me Ahí me que la hueá. Está solo. A rápido las tornas, ¿eh? Ah, no. el centro más malo. Sí, sí. A su equipo. Sí, vamos, vamos. Ay. Vamos. No, ese no. ¡Uy, ostras, qué bueno! Ahí, Romario. Sí. Ha pasado. Miramientos. Uy, uy, uy. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, Luquita. Vamos, Luquita. ¡Calazo! ¡De cabeza! El tirándome en plancha, chavales! <risas> ¡Qué bueno el Romario! Mira que se va a hacer un selfie el Romario. Mira, mira, hola, Luquita con el Messi. Che, ¡Qué espectacular! <risas> ¡Qué cara de Luca! Lucas! <risas> está que guapo, chavales. Qué partida eso. A ver, la que está simola, sí eh. Como me metido la plancha. ¿Cómo le he buscado hoy el pase ahí. Por alto. Vamos a verlo, robo aquí el balón, con el Luquita. Vamos, Luquita. ¡Oh, qué centro, tío! ¡Y toma ahí! ¡Oh! ¡Qué bueno, chavales! ¡Qué golazo más! ¡Buah! Como me adelanto ahí el defensa. Y toma cabezazo yo. A vi que la ha pegado ahí con la nuca y todo! <ríe> bien, bien, bien. Ahí con el selfie todo. <ríe> qué chulada. Luquita tiene ahí la cara Un poquillo los asartones Pero bueno Se le perdona Por los Mas... pedazos de pase que da Igual o, o como los tenga Vale Vamos Allí Ahí, ahí, ahí Vamos por Messi Vamos por Messi ¡Oh, oh, oh! messi ¡Ah! Que pase más malo ha dado Messi Vamos, seguimos ay. Cuidado ay, Cuidado Vamos, Luquita Dale allí, Luquita a la banda izquierda Oh, ¡Qué mal! ¡Eh! Un chupo me lo ha quitado el Bueno, bueno 7-0 No está mal <ríe> ¡Hola, Royal! Bueno, ¿Qué pasa? Y se saludo este Ahí momento. con las manos ¡Saludo, se crack! Es un buen al rival tan así echamos a Monfortnein Juntos Echa de menos este ritmo pasa factura, claro. Así que, ojo, eh que por ver Si pueden mantenerlo así hacen así algunos bien. cambios algo. Yo lo tengo Para resultados. que cambie también Can... Ay, mira este Harry Kane, tío No sabía que estaba aquí el Harry Kane Venga, va de capitán y todo Ah, ya ha dejado Ok Bueno, pues gracias por pasarte, tío Ah, qué falta el he hecho Pasate al Gundam, el Gundam Evolution Ah, oh, qué malo. Qué malo, qué malo. Vamos. Ay. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Cro. Rice. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay Cro. Vamos, Cro. Ah, no que me Vamos, vamos, vamos, Romario. Va a tu solo. vamos, vamos, vamos. vamos. No estoy afuera, tío, le papi. Cuidado ahí demasiado con el Justice, claro, claro, tío. De lo cómodo te siente este equipo a la contra. Ah, estamos bajando el ritmo, ¿eh? No puede ser esto, eh. Vamos. Trimier... Corre. A recuperar el balón. ¿Cómo corre los míos. Vale, Uy. Uy, saca de este. Saca como se va, ¿no? De buena, buena, buena. De la que no te. he visto, te he visto. Te he visto, te he visto, te he visto, tiempo, te he visto, tiempo, te he visto, te he visto. ¡Dase la ¡Hostia! ¡Lo encima donde la me ha dado! No me lo esperaba que fallara sí, el loquita, tío Con lo siempre buena siempre que está la, la jugada, tío y Y tío! El portero, cómo me la ha parado hoy Y luego encima la manda a las nubes ¡Madre mía! Qué raro que la haya fallado Me mes Más que le da demasiada fuerza Venga, vamos a ver Que esto me las voy a poner por aquí En corto A la vez Y se le voy a quitar ¡Uy! ¡Ah! Falta ha sido falta, ha sido falta. Venga. A ver, por qué? Vamos. Eh. Chuben encima, ¿dónde está? Sí, Benzema, tío. Mbappé. Tenemos una señora ocasión. Oh. No, el... Fuera juego! Fuera no, juego, ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Sí, sí. Estamos <risa> jugando pegado, ¿eh? Esta segunda parte. ¿eh? Voy a tener que ponerlo ahí un poquito al ofensivo. Vamos. Vamos, Mbappé. Oh, por poco. Por poco. Vamos, maluquita Perdí el balón. Vamos, Luquita Ahí. La asistencia de este... Partido es impresionante. 71. ¿Qué ¿Eh? de 98, Me gusta ver cómo un jugador tiene ese arrojo, ese ímpetu, esa forma de ah. jugar... tío! ¡Ah, ¡Oh, qué pasa ahora! ¡Fuera juego! ¡Fuera de juego! Es ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera bueno, Romario se ha hinchado ya, ¿eh? También. O oh, que, de este más malo, ¿no? ¡Quío por Romario! ¡El portero la para! Hombre, se buscó bien la posición, ¿eh? Para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. La victoria y la derrota. Aquí llega su sexto saque de esquina. Vale, al área pequeña. No ha del de ¡Ah! Un floito. ¡Vamos! Esa galopada es buena. ¿Acabará en ocasión? ¡Oh! Se ve que iba a cambiar Benzema Me lo estaba pidiendo, tío Y no... No ha llegado A ver si cambiamos de... Mbappé. ¡Qué golazo de Mbappé ahora, chavales! ¿Qué os parece? Venga, bañito guapo ahí. Buen pase de Benzema. Para mí, está haciendo mejor del partido, eh. de a portería. Uy. Ah, sí. Así, casi. Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, el, la finalización en eh, el fútbol se es que no ha sido buena. Eh. Qué raro, tío, la perdió perdido el La cosa había empezado muy bien, eh. El equipo estaba respondiendo. Pero cuántas veces hemos vivido esto, cuántas veces. La indecisión es letal en momentos. Como lo he visto, como lo he visto. Toma, ahora sí, chavales. Qué bien la deba pasar, Luquita. Toma. Eh, una buena dupla también, ¿eh? Vence más Mbappé. Me parece, chavales. Fuera venido. Estaría triunfando en el Madrid. Toma un lila. ¿Qué se le ocurre no venirse el Madrid? Venga, ahí vamos. ¿Eh? Tony Kroos por Valverde y Modri por Bruno Fernández. Venga, no están mal los cambios, ¿no? Chavales. Ha jugado bastante bien, que es lo que el público quiere. Tiene que estar yo creo que muy satisfecho. Creo es el equipo más en forma. Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo. Ahí le había visto el Benzema ahí. Ah, dorsal 7. Ya, ya. El dorsal 7. Decide mandarla hacia adelante. Oh, este va a necesitar guardas bueno solo ha necesitado marcar un hat trick para que se enterasen es una reacción natural pero creo que llega tarde adentro Diago <ríe> madre mía cuánto lleva ya el, el mbappé cinco goles madre mía la mitad de la goles la marca el mbappé Un parado en el portero Iba para adentro no ¿eh? a ser un golazo De Bruno Fernández Pero bueno Ahí vamos Rato, rato Nombrando y al dorsal 18 que y espera, que caer más. Oh, oh, oh. Casi Casi, casi Casi Una rodilla <ríe> Por un metro Trae por Philly Vale, se la Ok Quizás perdió de una reacción de sus jugadores antes, pero bueno, ah. no se ha producido. Bueno, hace un golito más. Quedan 10 minutos. Vamos, Benzema Vamos que tú puedes. Benzema Ahí, ahí, ahí. Bueno. Ah. Pero bueno, ahí vamos. Ahí, harto que. Harto que, Bruno. Harto que. Bruno, ¡Uy! ¡Uy, el tiro rasito! finalizada un eh, Sí, una buena, ¿eh? De Bruno que Fernández. La tenemos ahí fichada, ¿eh? Muy fichado. ¿Qué muy fichada y qué taconazo, ¿eh? Chavales. ¡Buah! ¡Qué para! del portero? Está fino el, el pizza este. Ah, bueno. Otro saque de esquina. Con este van 7. Y el equipo contrario todavía... La opción, no de ¡Oh! ¡Oh! Ah. ¡No! Ahí hemos fallado. Allí, hoy. Ese, ese es el peligro que entraña ¿Eh? no hemos recuperado bien Una clave. no no no hombre no, ah, no hemos desaprovechado que... hoy esa ocasión qué mal ahí Romario bueno hemos sido nosotros ah pero un poco, hombre. Un poco. <ríe> che, nada, le ve falta a Stone. Vamos a atacar ahora con Romario. A ver. Vamos a hacer ataque en corto otra vez. Y con los dos. Uy, que se la quito. Se la quito. Pero... ¡Ay, pero... que se la quito! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh, eh, eh, eh, eh! Quítasela el saca. ¡Vamos! ¡Vamos, vence más! ¡Ostras! ¡Otra! Buena parada. Lo he intentado, lo he intentado. ¡Octavo córner ¡Veremos! ¡Octavo si corner, madre mía! ¡No va a subir! al contrario, que todavía ¡No ha tirado de esquina. Uy. ¡No va a No Sí Bien, bien El último lo hemos metido Chavales con Bruno Fernández ¿Eh? Un zurdazo Creo que ha sido Ha sido un zurdazo Pifo Tanque yo no más que once Coleguita Este te puede caer alguno más Venga Sí, hombre Con lo interesante que está el partido El Mardini este Ahora, ahora, ahora Uy Vamos Toma, brazo, chavales, le cae la media cena. De Valverde, se lo merece y El halcón Valverde Chavales, el halcón peregrino Menudo fichaje el uruguayo, buenísimo Y Courtois ahí flipando Courtois el ni a, ni, a, ni ha tocado la pelota Toma, eh, está guapo el pase, ¿no? mbappé ahí con una rabona a ver, a ver, aquí, mira, mira, mira, a ver si se ve bien. Toma, ostras, qué guapo! Cámara lenta y todo, chavales. Eh, pues genial. Parece que los han dejado aturdidos. Eh. <ríe> ya ves. Mira, Diego Lazo, golazo, objetivo completado. Usa por las bandas, un de juego del equipo tres veces. estuvo completado. Do. y el Mbappé se lleva el balón. Normal está felicitándolo, el, el Rudiger y todo, el Nacho y todo. Ahí. Vente al Madrid, Mbappé, vente al Madrid. No el sí, este porque estoy deseando irme al Madrid. Lo pasa que el, el Emir este no me deja irme del París. A ver si nos vamos, si se me acaba el contrato. Pues nada, muchas gracias a todos, chavales. Vale, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad vuestro botón de like. No se olvide dejar like, like, like, que ayuda mucho al canal. Venga, peñita, un saludito para todos. Finales del partido y hemos roto aquí todos los esquemas. Y dejadme también comentarios. ¿Qué os parece lo del Barcelona? Lo del Barça. no cuánto bonus tenemos ahí, chavales. Todo eso que han subido ahí. De bonus. Estupendo. Y aquí tenemos el pase de, de partido también. Contrato nominativo. Nos dan ahí a los ¿De acuerdo? Eh, pues estupendo. Y ganamos ahí puntitos de evento. ¿De acuerdo? Ya nos quedaría para pues, jugar otro partidillo o jugar en la liga de fútbol. También hemos jugado en Alevin, que hemos jugado muy, muy fácil. Pues nada, chavales. Aquí acaba todo por ahí. Con el National Team y la campaña de, de carnaval. ¿De acuerdo? Haremos el próximo partido de liga de fútbol. Pero de momento, pues, ¿vale? Tenemos aquí misiones también completadas. Los objetivos de la campaña de carnaval. Vale Y vamos a ver Hemos completado todos estos tres Que eran lo de la campaña de carnaval los Hemos hecho así que 140.000 GP Tengo un montón de GP Vale faltaría marcar Tres golitos más Y, y algunos en, en la liga de fútbol Vale Pues ahí estaría Y luego aquí los activos personales por el de tour y usar por las bandas como estilo de juego del equipo 3GC eh, pues estupendo 2000GP y una monedilla de, de fútbol de acuerdo hoy estaría quedaría para hacer esas cosillas objetivas así que hacerlos chavales porque interesa, nos dais bastantes cosillas la campaña de carnaval de acuerdo mirad todo lo que nos da Así que interesa. Venga, un solito para todos. Nos vemos la próxima. Chao, chao.